¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien Aquí San Juan al aparato, ojo cuidado Mira, mira, mira Canon Dale Gas, pero Canon Dale Gas a tope Mira tú, qué pasada de bicis Qué pasada de furgonetas Y mira, aquí Como quien no quiere la cosa, una bici, otra bici, otra bici Voy a pegar el palo Estamos en Andorra Y lo que vamos a hacer hoy es Seguir la etapa de la Vuelta a España Desde el coche De dirección deportiva de Entonces aquí el San Juan en Andorra grabando lo que ha tocado despertarse muy temprano, pero va a merecer la pena y... allí. Yeah. Yeah. firmas, que es donde está, donde iráis al speaker, que es en el que van a, a firmar. Pasan todos por ahí y firman con los corredores, es un poco el ambiente de salida, pero tienes que estar para cuando nos vayamos nosotros, que sale a las y, 12 y 20, ¿no? Hecho, venga. Vaya ambientazo, esto es para que os hagáis una idea, cuando estamos en la Titan de o en estas carreras, de repente antes de empezar hay control de firmas. Es cuando pasas a avituallamiento a ponerte el agua, es cuando te pones las sales, es cuando, en fin, eh, la última hora y hay esos nervios antes de empezar. Pues imagínate lo que es esto, aquí, en la vuelta a España, a ver que no la líe, llegue tarde y retrase al equipo. Peña dándole a la GoPro con dos pajones. ¡Qué pasa! ¡Hostia! ¿Cómo estamos? Oye, tú, muy mal. Acabo de ver a uno de tu equipo que va con la GoPro y a ti no. A mí no, no, no. Yo estoy aquí en casa y tengo que aprovechar para estar con la familia. Ah, ya, muy bien. Mañana, mañana, mañana. Entonces en el canal de YouTube veremos cosas o os lo tienen un poco frenado. Eh? Bueno, no, no te has frenado. Lo que pasa es que el día no va para mucho más. Al final, entre la carrera... Ya, Intenta hacer un pequeño vídeo de YouTube, pero al final es muy básico. Un minutito al día, una toma y ya está. No da tiempo para más. Carlos Verona, canal de YouTube aquí abajo. Sí, y segu y, segu y, segu y seguido de tu canal. Así seguidor me gusta. Canal. Oye, tío, yo <risa> tuyo. A darle caña, ¿cómo, cómo pinta la vuelta? Bien, bien, bien. Es larga, eh, pinta dura, al final la participación es buena y, bueno, eh, creo que va a ser una vuelta bonita de ver. Muy bien. Oye, ya hace falta una entrevista y contamos cuatro cosas. Muy bien, cuando Venga, quieras. A darle duro. Gracias, no, a Ánimo. Nos vemos. Tú, fue otra calle, ¿eh? Muy bien. Disfrutado, ¿eh? Hasta ahora. Sí. Hombre, vamos para allá. <risa> Sacadme guapo, ¿eh? Buenas. Te sigo. Ah, bueno, hombre, gracias. De Venga, a ver, sí. de tu parte. ¡Gracias, sí. A disfrutarlo. Sí. Gracias, a disfrutarlo. Sí, Gracias sí. hombre. Encantado. Ahora lo decía también a la enfermera. ¿Sí? Digo, hostia, te tengo que enseñar vídeos. Hostia, qué bueno. ¿Qué ¿Estás aquí trabajando? Sí, voy en el, en el coche médico. Ah, muy bien. Sí. Buen trabajo que hacéis, hostia, eh. Qué. Y muy necesario, eh. ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pasa, Oye, que muy bien. lo hagas muy bien y a darle duro, eh. Muy bien, muy bien. ¿Cómo piensas el día? Que nunca, nunca, nunca es fácil, ¿no? Nunca es fácil, pero bueno, hoy parece que no. Muy bien. Oye, mira, Alberto Losada, Instagram aquí abajo por recomendación de Zugasti en el San Juan. ¿eh? Ahí uh, está. A darle duro. Este es el entrenador del Zugasti. Cuando vuelva, cuando vuelva a Barcelona y tú vuelvas, te das ahí cuatro contra Ahí está. Eh, está como un tío ahora dicho. A disfrutarlo, ¿eh? Que estás toda la etapa en el coche. Eh? Sí, toda la etapa en el coche y, y a irlo siguiendo un poquito a ver que ya grabar el vídeo como siempre. Sí, me alegro de verte, tío Igualmente Me entretienes con los vídeos todos los días Esa es la idea Venga, nos vemos luego Hasta ahora Madre mía, Un figura de los buenos Vamos para allá, y ahora me voy tirando para el coche Que si no llego al coche o llego tarde Me pegan una bronca de las buenas Así que, vamos para allá Última hora? Última horaísima. Hostia, ¿y qué estáis haciendo aquí? Aquí poniendo dorsales porque acabamos de recibir el mayot de la, de la montaña de David de Vilela. Sí. Y es la hora de la salida. momento. Entonces, eh, el corredor tiene que irse a la salida. Sí. Y no lo puedo tener aquí yo que se coloca el dorsal. Esto lo hacen ellos siempre, pero sí. hoy eh, él va, va a salir o va a ir a la salida con este mayot y si me da tiempo de, a que se lo ponga el que tiene que ¿Sí? llevar pues se lo pondrá, y si no da tiempo, pues saldrá con ese maillot y se lo cambiamos en carrera. Estás con los subvenas, eh. Tienes un la Como puedes ver, encima ahora se me quejan, los <risa> Que no le gusta como lo estoy poniendo. Claro. Porque cada uno tenemos nuestro estilo y nuestras manías. Claro, claro. Es que no como un dos ¿sale? Son cuatro años que no Yo sí. no meto un número de mirar. on time, on time. Bueno, parece que va a dar tiempo de cambiar el maillot. A dos minutos de la salida. Ok, I got it. Thanks. So, Vile, sai cosa devi hacer. eh? a ruota sua, se escata, basta seguirlo. Ma dobbiamo farlo, eh, Vile, dobbiamo seguirlo perché non buttiamo via la malla così, eh? Stiamo attaccati a ruota sua oggi. Missing someone more. Missing you. You some more. Missing some some more. Missing some more. ¿No? Sí, eh, porque, llevan no, hoy en día no, no, con no, las no, ropas no, que, no, llevan, no. que llevan, que llevan ropas tan ajustadas, es difícil incluso meterse nueve bidones en la espalda. Pero bueno, lleva dos en la bicicleta y siete en la espalda y, y lleva, bueno, lleva nueve bidones para dar uno para cada compañero. Es decir, reparte ocho y se queda él. Con. Esto siempre lo hace el mismo ¿o, de, o depende del día. Hoy es un día que este es un escalador y hoy trabaja él. ¿Por qué? Pues porque los robadores y demás, los vamos a usar en la parte final entonces vale. cuanto más frescos lleguen mejor. Eh, aquellos corredores a la parte final, mejor entonces este tipo de trabajos va desgastando no supone un gran desgaste porque ahora va muy despacio, pero bueno a lo largo del día son esfuerzos demás que vas haciendo el hecho de venir al coche, coger a huevo ver a subir ves que otros equipos también lo están haciendo este otro sistema que es un chaleco es un chaleco que ya lleva seis bidones y luego carga pues, otros dos o tres sillas Allora, fammi partire questo. Prezi la menta perché dice che cavallo che beve tanto va piano. Il sacco vuoto non sta in piedi. Sacco vuoto non sta in piedi, Fred. Ah, l'ultima? Eh e tiralo giù, dai, che te ho visto. So we are now at uh, 12 km to that point. It am is going to be a long day because you go easy. So it's gonna be many hours on the bike. So try to eat. Okay. Thanks, yeah. So yeah. We will try to save energy with Scully, Will, and Simon for the final. Tom's squints also. So we will use uh, Joe and Brendan to do this job today. Yeah? Yeah. One more. Yes. One more. Then you need to take a Jersey XL. Yeah. <laughs> so, guys, Brendan is coming with bottles now. And as soon as you have the bottle, uh, start to move up. Pues nada, familia, aquí andamos con DJ Pela y DJ San Juan en el coche volviendo a casa, me lo he pasado teta eh, experiencia muy muy guapa, like en el vídeo a quien no se os ha gustado y ahora nada, vamos rápido para casa porque donde estaba sentado yo al lado de Juanma, el director deportivo del equipo, tenían que meter al médico porque en la parte final de la etapa hostia, puede haber caídas y por obligación, hostia, y por seguridad tiene que haber el médico ahí. Y entonces yo voy rápido para casa a ver si han conseguido el objetivo, uno, de neutralizar la escapada y dos, de conseguir ganar la etapa. Así que vamos ya para allá, pela o no el anterior sprint de que pueden visitar el y de a la vuelta del el primer a la Así que yo creo que son los que tienen más posibilidades de ganar. Bueno, dos canon dados que... hay ahí. Tres, Tres canon Uno ahí a la izquierda. Otros dos por en medio. Uno por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. ¿Y ahora qué? Tienen que hacerse hueco como puedan, ¿no? Sí, al final los que han trabajado toda la etapa igual, al final les falta un poco de chispa. Y un equipo que ha ido más guardado, el último kilómetro puede liar la parda, ¿eh? Mira, mira, mira, mira ahí cómo toma. Cuidado que bandazo ahí con Froome, que está muy metido en cabeza, último kilómetro. Ahí está, se ha puesto adelante, ¿eh? Míralo, míralo. Ahí anda. Dani Navarro, que también se ha quedado apartado, efectivamente, pero ya lo hizo ayer. Y Dani Moreno, que por supuesto... No va a llegar a, al grupo en el que estaba. De momento, segundo y tercero a 400 metros. A ver quién sprinta ahora. Vamos a ver, Juanjo, con mucha valentía, que ha salido con muchísima fuerza. A ver, el Mateo dado. A su rueda. Vamos a ver el italiano que empieza a progresar por la parte eh. exterior. Vamos a ver si aguanta Trentín, Juanjo Trentín, Mateo no. Trentin que se mete por fuera. Y va a ganar Mateo Trentis. Para bueno, un podio ahí bien, hemos bien, sacado, bien, ¿no? Bien, bien. Sí, sí, me ha sorprendido, Hostia, eh. Bueno, pues ahí está. Eh, viviendo una etapa de la vuelta desde dentro, hay que like no olvidar que si queréis que hagamos más cosas de estas, esto hay que hacerlo en el tour, ¿eh? La próxima en el tour. Bonito, ¿no? ¿Sí no, o no? no. Wow. Me lo he pasado de putísima madre, qué tensión y mira que en principio era una etapa que dicen que era acabadita. Fácil, fácil, sí, sí. qué nervios, ahí dando botellas arriba. Esto es, abajo. esto es cuando te dicen... Oh. ¿Cuál es la etapa más... o la carrera más dura de tu vida y tal? Digo, hombre, depende de la velocidad, ¿no? Y has visto que esto es una etapa en teoría llevadera, van a 60 por ahí. ¿A 60? Salvajada. Sí, sí, si Yo a no podría ir ni a 40. ¿Tú no has visto que el coche iba rápido o qué? Uf, pues sí, ellos iban en bici, gallo. Uf, Joder, chao, Mucho gallo, ¿no? Wow. Bueno, son los mejores, ¿no? Por algo están ahí. Familia, mañana más y me...